El colegio Tomás Camacho pues, tenía necesidad de renovar un poco el aspecto del aula de psicomotricidad. La idea era hacer, mediante trabajo comunitario, todas aquellas cosas que se podrían hacer. Eh, participaba el AMPA del Tomás, de Tomás Camacho, el, bueno la directora también de Tomás Camacho, el, la Asociación de Vecinos de Torre Uriza y también pues, el Centro de Salud de Bombero Echani. Se hizo un mercadillo con cosas que ya se tenían recogidas, y más cosas que trajeron eh, y se sacó algún dinero pues, para renovar eh, los bloques que estaban ya un poquito deteriorados y comprar algunas otras cosas. Me llamo Fátima, eh, estoy en el colegio Tomás Camacho y estoy en sexto. Yo me llamo Alexi, de Tomás Camacho, en sexto. Me llamo Maider, estoy, estudio en el colegio Tomás Camacho y estoy en sexto. Estábamos dibujando en la aula de psicomotricidad unos dibujos porque estaba museo. Usaban usa los pequeños, eh, los peque dos, dos tres, tres, cuatro años.